Ciencias Económicas ha celebrado un convenio con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, a partir del cual eh, se van a desarrollar eh, algunas acciones concretas vinculadas a la capacitación de funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos en vínculo con el posgrado de en especialización en y auditoría que tiene nuestra facultad y también eh, Acciones vinculadas con los alumnos de nuestra facultad, los cuales, a partir de la reforma que se le ha hecho al plan de estudio de la carrera de contador, eh, deben realizar una práctica profesional supervisada. La experiencia de la práctica profesional, eh, los alumnos, a partir de, de, de estos días, eh, se está realizando la primera convocatoria de aquellos alumnos que reúnen los requisitos para poder hacer la práctica profesional supervisada, y dentro de los diferentes organismos con los cuales se están haciendo vínculos, el Tribunal de Cuentas es uno de los, de los primeros este, elegidos y que ha aceptado que nuestros alumnos puedan participar en dicho ámbito para realizar eh, este, esta, la vinculación. Es estrictamente académica. El, la práctica profesional en todos los, los organismos o en todas las entidades en que se desarrolle. Como su palabra lo indica es una relación no laboral y curricular a partir de lo que establece el plan de estudios. No obstante ello, en el caso puntual del Tribunal de Cuentas estamos analizando las posibilidades de que aquellos alumnos que les interese seguir su futura carrera profesional en el ámbito del tribunal tendrían seguramente alguna posibilidad de vinculación a través de algunos programas especiales que eh, posee la provincia este, en vínculo con la dirección de trabajo de la provincia. Eh, hay algunos programas que posibilitan la, las primeras inserciones laborales para personas que no han tenido experiencia este, justamente en el mercado de trabajo y, y el tribunal estaría dispuesto a este, avanzar en esa línea para que aquellos alumnos interesados y de mejor performance en esta práctica profesional puedan tener posibilidad de participación. Lo que hicimos recién con el decano de la facultad, el Tribunal de Cuentas se suma a la universidad eh, en todo lo que es capacitaciones, cursos de posgrado y, y meter la investigación a esto que tanto nos gusta hacer que a la par el Tribunal de Cuentas va, se va a ver refrescado con chicos con muchas ganas de aprender y de, y, y, bueno, y de cursar esta materia en el tribunal de cuentas una, una o dos veces por, por semana o tres veces por semana ya estamos viendo cómo va a ser surge a partir de una política que tiene la universidad de permitir y exigir que los jóvenes avanzados en la carrera de ciencia económica hagan su experiencia eh, en el ámbito laboral antes de terminar la carrera porque cuando uno termina de estudiar suele pasar de que no ha tenido eh, lo que conocemos como calle y, y bueno esto lo que va a dar es esa oportunidad de que el joven termine su carrera con una experiencia ya en, en, que sepa de qué se trata de trabajar